Bueno la aplicación de las venas y sangre consiste en crear capas individuales, por ejemplo, podemos colocar las venas de los ojos, como ya sabemos deben de tener un color negro, eso da a entender que estamos haciendo la azul o el yoni. bueno, yo los colocaré así al azar ya que es tutorial, ustedes tómense su tiempo para colocarlos muy bien, y se miren bien, la sangre la colocaremos en color rojo, recuerden capa nueva para todo, después de colocarlos, presionamos control, Mazu, eso es tono saturación, y bajamos un poco la luminosidad, para crear el efecto de sangre coagulada, o sea que ya no se ve rojita sino rojo intenso de sangre en gran cantidad, bueno esto es el paso más fácil, recuerden los pinceles estarán en la descripción del video. No olviden comentar y suscribirse, saludos de Samus.